El próximo 1 de julio será formalizado Nicolás Frey, sobrino del expresidente Eduardo Frey Ruiz Tagle, en el marco de la investigación por el fraude que acusa el exmandatario. También una decena de notarios son apuntados por su presunta responsabilidad en un esquema que hoy tiene al expresidente no solo bajo amenazas de remate, sino también enfrentando un profundo quiebre familiar. La cronología del caso con detalles inéditos en este reportaje de Carolina Vera.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 ¿Cómo describirías lo que le hizo tu tío al expresidente Eduardo Frei? Yo creo que fue una traición. Él realmente confiaba 100% en su hermano. Francisco nunca les ha dado una explicación. No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 Él ocupó por casi 30 años el cargo que ahora tiene a Magdalena, enfrentando un mar de irregularidades financieras. Por primera vez da una entrevista en profundidad del tema El clan Frey. Se abre a contar una historia que pocos conocen por dentro. Como él, en el fondo, ha mancillado tanto el nombre de él como el apellido Frey, diría yo. Eh, mi abuelo, una persona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 La cronología de esta investigación se inicia en agosto de 2019 cuando Francisco se autodenuncia aceptando haber realizado operaciones ilícitas. Estaba acorralado por las deudas, pero no siempre fue así. Hoy se desclasifican insólitos detalles de su modus operandi. Entonces cuentan los empleados, ¿no? En la carpeta van a declarar y explican, no, mire, nosotros entramos a una sala, a un salón y estaba Don Francisco con Don Nicolás y otras personas más con unas bolsas negras de basura llenas de billetes y habían arrendado una máquina de, uh, para contar dinero que después ellos o sea Nicolás con Francisco Freire los mandaron a depositar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 Gracias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 Siete notarios quienes habrían autorizado documentos con dudosas firmas del ex gobernante. Sobre ellos ya pesa una querella. Para encontrarse después de 20 años con que no hay nada, con que se debe todo, a una edad que es muy difícil poder rehacerlo. Entonces imagínense, o se puede sentir una persona así de frustrada. Futuro incierto para el patrimonio de los Freyla Raechea.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 es cero arrepentimiento, cero colaboración. El código QR que aparece en pantalla, usted puede revisar en extenso la entrevista con la hija de Eduardo Frey. Todos los detalles sobre este reportaje en chvnoticias.cl.